Este miércoles inició el análisis del informe para segundo debate del proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. La votación está prevista que se concrete el viernes con el objetivo de dar tiempo a la discusión de los articulados y para realizar las modificaciones al documento. El plazo eh, para que esto pase por el Ministerio de la Ley fenece el, el sábado a las 12 de la noche. Esperamos que si la votación se va a dar el viernes, se procese absolutamente todo el viernes y cuidado, y cuidado, se esté jugando a que la asamblea sea parte de... ...que la ley pase por el Ministerio de la Ley, lo impediremos. Se necesitan 70 votos para que esta propuesta sea aprobada. El oficialismo asegura que ha tenido acercamientos con todas las bancadas. Tendríamos ya los votos para el día viernes poder aprobar la ley. Y hemos avanzado en algunos consensos y en algunos acuerdos. De hecho, por ejemplo, el tema de los gastos deducibles se logró que se eleve de 5 mil a 10 mil dólares. Si era de eliminar las contribuciones temporales, pues no las podíamos acoger. Si era de eliminar los ajustes en el caso del impuesto a la renta, tampoco lo podemos acoger. Pero, por ejemplo, se ha elevado de 2.000 dólares que estaba inicialmente en la base imponible, hoy está en 2.600. Que Estaban en 5.000 dólares las deducciones, hoy están en 10.000. Pero en el Partido Social Cristiano y Pachacutic no están dispuestos a ceder. Y mientras la propuesta implique el pago de impuestos, no votarán a favor de ella. No hay una línea roja que es el cobro, creemos que esta ley tiene que ir en virtud de las necesidades del pueblo ecuatoriano, por lo tanto no vamos a dar paso a que se generen más impuestos a la clase media y a los pobres del Ecuador. La alternativa para varios asambleístas sería votar por bloques este proyecto de ley. Que tratemos artículo por artículo, algunos artículos vamos a apoyar si estamos de acuerdo, otros que afecta a las clases medias no. A más de lo debatido en la Asamblea Nacional, el Comité Empresarial planteó que en el tema de contribuciones temporales se establezca una nota de crédito a unos cinco años para que el Estado devuelva los recursos recaudados después de cumplido el plazo. Esta propuesta no fue incluida. El informe de los papeles de Pandora, aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, continúa sin fecha de debate en el Pleno, pero se mantiene en el centro del conflicto. La Fiscalía inició una investigación a esta mesa legislativa por una denuncia presentada por el exasambleísta Andrés Paez por supuesta falsedad ideológica. La fiscalía y la fiscal están fuera, están tirados los cabellos, que se ubiquen, que respeten, y esto no deberíamos tratarlo aquí. Esto debe haber sido un pronunciamiento claro en el Pleno de la Asamblea Nacional y la Presidenta de la Asamblea Nacional haciéndonos respetar. Comparto el hecho cierto de que no puede la Fiscalía venir a fiscalizar a la Comisión de garantías eh, Constitucionales ni a la Asamblea Nacional. Es más, la inmunidad está perceptuada en la ley y en la Constitución y por lo tanto tiene que ser simplemente respetada. Este es el único punto de coincidencia entre los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, porque en lo que al contenido del informe se refiere, continúan los desencuentros. Votaron por el informe y después a decir que yo no fui, que yo no leí, ¡qué vergüenza! No habían las recomendaciones, habían las conclusiones, sí, pero recomendaciones no existían en el informe y lo he revisado, lo he revisado Creo que estás equivocado de función. Deberías dedicarte a cualquier cosa menos a ser legislador. Sofía Sánchez de Pachacutic insistió en que el informe de la investigación de los papeles de Pandora no fue debatido. Se están olvidando que en el procedimiento parlamentario también está el debate. Y decirles que este informe no fue debatido, mucho menos las recomendaciones que hoy ya se han puesto en consideración del Pleno. ¿Por qué se olvidan de eso? ¿Por qué no nos dieron la palabra el día que se debatió el informe? Jamás tuvimos un minuto para decir cuál era nuestra posición con respecto al informe. Entonces, ¿de qué procedimiento parlamentario estamos hablando si eso no se ha cumplido? La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ya proporciona un estimado para la fecha de debate en el pleno del informe. Previendo que posiblemente en la próxima semana. Pero a más del análisis del informe, la Comisión de Garantías Constitucionales busca que el pleno de la Asamblea Nacional rechace la acción de la Fiscalía. Esta es la segunda vez que el Contralor Carlos Río Frío comparece en la Asamblea Nacional sobre su nombramiento para el cargo que ocupa desde el 25 de junio de este año. Explicaciones que ya presentó se volvieron a escuchar en la Comisión de Garantías Constitucionales. A partir de que inició su periodo se han emitido más de 200 informes, la mitad con indicios de responsabilidad penal. Que Al día de hoy nosotros hemos remitido más de 100 informes de indicios de responsabilidad penal no tenemos absolutamente a nivel nacional ni un solo informe que no se haya remitido a la Fiscalía. Los comisionados de esta mesa señalaron nuevamente el vacío legal para escoger a un nuevo contralor y coinciden en que la Asamblea Nacional debe resolverlo, pero hasta el momento nadie lo ha hecho. Hay un vacío legal, eso tenemos que subsanarlo y esa es nuestra responsabilidad como Asamblea Nacional. Tampoco podríamos dejar... En acefalía la Contraloría, o tampoco podíamos permitir que quede la Contraloría en acefalía. Que por esta asamblea hace mucho rato que no pasa un Contralor que nosotros hayamos legitimado, entonces por lo menos disimule. A propósito de esta comparecencia, el Contralor Río Frío anunció que se iniciarán exámenes especiales a la gestión de Lenin Moreno. A la ejecución de los procesos de, eh, que llevó a cabo el ex presidente Moreno y eso... Eh, en su momento ustedes van a conocer para saber eh, qué exámenes se van a realizar y posteriormente, des, después de su ejecución, cuáles son los resultados. Se le puede notificar el inicio de las acciones de control en cualquier lugar donde esté, tenemos registrado un correo electrónico y el proceso se inicia de ahí. Y se refirió a las acciones de control relacionadas a la supuesta vinculación del presidente Guillermo Lazo con los papeles de Pandora. Está en proceso la investigación, son dos exámenes especiales que se están realizando al patrimonio y también a Pandora Papers. Los informes especiales de Contraloría en torno a paraísos fiscales y bienes patrimoniales del presidente de la República estarán listos en enero del próximo año. Desde enero próximo, Ecuador comenzará con la vacunación de refuerzos contra la COVID-19 para toda la población en general. Al momento se aplican ya la tercera dosis a personal de la cadena de salud, personas de la tercera edad y con alguna vulnerabilidad, tal como lo indica la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien además resalta que el proceso se realizará al igual que etapas anteriores. Es necesario que estratégicamente sigamos cubriendo a las poblaciones Primero que primero recibieron las vacunas, es decir, aquellas personas que recibieron la última dosis entre seis y ocho meses. Luego nosotros tenemos que cubrir, por supuesto, y lo estamos haciendo al momento, a las personas más vulnerables. Y poco a poco iremos cubriendo toda la población que fue siendo vacunada eh, paulatinamente y que ya cumple con seis a ocho meses de haber recibido su segunda dosis. Hasta el momento el país tiene el 81% de la población vacunada con una dosis y el 68% de la población con dos dosis. Sin embargo, en provincias del oriente se presentan rezagos. Un ejemplo de esto es Sucumbíos, que registra un 12% de retrasos en el esquema de vacunación. Pastaza muestra el 20, Morona-Santiago un 31 y Zamora-Chinchipe un 18. Lastimosamente se traduce en un aumento de casos. Entonces sí tenemos un pequeño en estas provincias tenemos casos de COVID que han aumentado, que, han, que están requiriendo hospitalización y también eh, pues unidades de cuidado intensivo. Pero a nivel nacional también se registra un leve repunte de casos de COVID-19. La funcionaria indicó que se debe al último feriado nacional de cinco días por lo que 85 de las 540 camas asignadas por el Ministerio de Salud para atención de pacientes COVID están ocupadas, así como 12 de las 45 camas dispuestas para cuidados intermedios y 71 de las 150 para cuidados intensivos. El, los contagios han aumentado de un promedio aproximadamente de 4% de, pro, de positividad viral que habíamos sostenido por varias semanas lo cual nos demostraba que estaba controlada la pandemia en territorio nacional, subió al 9%, es decir, se duplicó. En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los Ceibos, ubicado al norte de Guayaquil, los casos de COVID que llegan en su mayoría son de no vacunados o que no tienen el esquema completo. Así lo señala el doctor Freddy Aveiga, responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Casa de Salud, quien además afirma que no se ha visto un aumento importante de personas infectadas con el virus. En el área de unidad de cuidados intensivos tenemos eh, ingresados 11 pacientes de una capacidad de 12. Ya en el área de hospitalización eh, tenemos eh, 20 pacientes ingresados de una capacidad de 30. Asimismo indica que se mantendrá el plan de contingencia destinado para un posible repunte de infectados. Pues realmente se activan los planes de contingencia y el hospital está preparado para nuevamente recibir que necesitan atención con las características de COVID. La ministra de Salud invitó nuevamente a la ciudadanía a participar del proceso de vacunación que es gratuito y así podrá alcanzar hasta finales de este año el 85% de la población vacunada con el esquema completo.